Buenos días, tarde o noche Este será un videito rápido De alguna cosa Que me compré Para armar otro proyecto También en el video de, Al final dejaré otras cosas Que me compré Pero como estaba rápido Y quería revisarla No... No hablé Si nada más lo grabé Entonces para esto Que tengo este conector Aquí Se puede quitar de Si quería más conectores De este tipo Porque me gustó Y me compré un par de ellos Lo demás Tengo que ver si Es el mismo vamos a ver un hembra me no, no, no, no sirve para comprobar al revés si sí, es el mismo entonces puedo usar estos conectores que están muy chulos más, encima más, mayormente puedo usar esto porque le puedo poner los cables directamente lo pego y así no tengo que estar detornillando, tornillando y todo eso para cuando te, estoy usando esto esto no sé si el cargador o sí. Cargador de, de una batería, de 12 volt, de Play que un 50 un video aquí abajo, de un youtuber, que también me gusta ver Que le explica muy bien, porque no se puso un cargador normal con esto Y explica y usa... ¿Esto es? Sí, esta es, esta es la placa, sí. Y este acaba de dos Ampel compré dos de dos colores porque van a tener lugares USB-C, van a tener lugares diferentes. Aunque a 5, a si tiene un USB-C, se le puede dar 12 voltios porque el USB-C soporta hasta 100 voltios, creo que. Uno, no, 100 W 1,25 30 voltios, creo que era, algo así. Esto, es decir, todos los paquetes los tengo acá abajo porque. Se me secó el marcador que uso No sé cómo... Si se puede rellenar O eso... Vamos rápido que no creo que sea tan largo Esto es... a ah, una resistencia Para usarla con algo que se llama adelante Que está aquí sí, está aquí Esto es una... Un, una bobina eh, toroidal, enrollada para hacer un medidor entonces necesitaba una resistencia de un Delta SMD para usarlo en el proyecto y... pues... ah solo lo que le dije de automatizar la esto es... Entonces... aquí abajo se ve esto para usar otro tipo de red. Que también es bueno. Así si no todo no está en la Wi-Fi. Y sobrecarga. Y esto es. Creo que me faltaba. Ah, esto es para. Tengo un. Sonó que mide la temperatura. Pero no mide la humedad en mi cuarto. Entonces, voy a usar este que también que mide la humedad. Con ese. Y probarlo. También me compré otro. Que solamente mide la temperatura. Y se lo voy a dejar en mi cuarto. Y este lo voy a poner. Para unas plantas, para un vaina que voy a hacer Para las plantas, pero todavía no me he decidido Ahí está el voltaje que se usa todo, A ver si la humedad, cuánto mide y todo eso Entonces imagino que si podemos ir a eso me Ya podemos donde no se moje, pero si sí, ya soporte la humedad Entonces ahora van, van a ir pasando Los otros boxing que he hecho como el de este Rápido ahí Y eso es todo lo que he comprado hasta ahora. Bye.